Todo vale para crecer en redes sociales e invitar a tus amigos también funciona. Quiero agradecer de manera especial a Sirle Rodríguez que me ha compartido su página. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente darle me gusta, invitar aquí a tus amigos en la parte inferior dando un clic. Vas a esperar que se cargue esto. Vas a dar clic en seleccionar. Ahí están todos tus amigos y vamos a enviar invitaciones. Aunque no es una herramienta tan poderosa, igual funciona. Para seguir aprendiendo más de estos videos, activa la campanita hoy mismo y te espero en el siguiente video.